Hola, hola hola hola hola queridos amigos amigas amigues muy buenos días buenas tardes buenas noches depende a qué hora estén escuchando este video. hoy vamos con la clase 305 luna en casa 5 en los signos de agua cáncer escorpio y piscis y vamos dándole una vuelta al zodíaco y ya terminando el año bueno eh, si te gusta lo que estás viendo y querés aprender más a fondo astrología te invito a que entres a, nuestra, a nuestro portal de astrología patagoniaastral.com entre otras cosas vas a encontrar esto que es el manual de astrología escrito por nosotros y que te lo puedes Bajar gratuitamente desde el portal astral.com eh, Patagoniaastral.com eh, El portal de astrología eh, en PDF O también tenés la opción de comprarlo en papel eh, Pero te lo puedes bajar perfectamente en forma gratuita Bueno, vamos eh, a eh, Luna en casa 5 eh, esta frase clave, como digo en todos los videos, todas las lunas las hizo la astróloga venezolana Mildred Peraza. Gracias, Mildred, astróloga que estudió y se certificó como astróloga en el CAF, en el Centro Aprender Astrología fácilmente, que es nuestro centro de astrología. Luna en casa 5, lúdico, sincero y jovial. Casa 5 en cáncer, como lo estás viendo en la pantalla. Acá, ahí lo estás viendo. Luna en casa 5 en cáncer y la casa 5 en cáncer. Eh, casa 5 en cáncer, protector, dependencia, instintivo. Luna en cáncer, protector, sensible, intuitivo y en sombras, hipersensible, vulnerable, inestable. Por lo que podemos estar hablando de una persona bastante sincera, que le gusta brindar protección, pero que puede tener periodos de mucha hipersensibilidad emocional. Bien, ahora, si esa luna en casa 5, que son lúdicos, sinceros, joviales, estuviera la casa 5 en escorpio, intranquilos, absorbentes posesivos y esa luna estuviera en escorpio emocionales, sanadores íntimos, apegados manipuladores, perezosos podríamos estar hablando de una persona muy sincera en sus sentimientos pero también muy apegada a sus sentimientos y que puede llegar a ser absorbente y posesiva bien Ahora, si esa luna en casa 5, lúdico, sincero, jovial, la casa 5 estuviera en Pisces, que tiene tres palabras claves, enigmático, magnético y escapista, y la luna en Pisces estuviera la luna en Pisces, que son intuitivos, idealistas, hipersensibles, depresivos, vulnerables y victimizaciones, y victimización, perdón, podríamos estar hablando de una persona jovial e idealista que suele atraer a las personas porque resulta enigmática. Bien, con esto finalizamos el video de hoy. Les mando un abrazo enorme. Hasta mañana, que tengan un día maravilloso. ¿Mañana nos volvemos a encontrar? Sí, claro que sí, por supuesto, como todos los días. Chao, hasta mañana.